Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Aquí Sofía y Rizo te saludamos. Bueno, contanos en principio cuál es la iniciativa eh, de esta huerta allá en el, en el Barrio 90. ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué surge la idea? Bueno, eh, bueno, primero contarles que, que nosotros estamos trabajando en ese barrio hace ya más de cuatro años. Uh -huh. ¿sí? eh, estuvimos trabajando en diferentes espacios del barrio y ya hace más de dos años que estamos trabajando en el comedor Pedacito de Pan, eh, que, que es un espacio que un poco también ayudamos a, a armarse, a, a que se arme, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, además de eso, enfrente del comedor logramos que unos vecinos nos cedieran eh, un terreno que estaba abandonado, digamos, para usarlo para las actividades con los chicos. Nosotros hacemos talleres con niños y adolescentes. Eh, y bueno, y también hacemos un trabajo bastante intenso con, con los adultos, ¿no? Con sus familiares, con los vecinos, porque trabajar con niños y adolescentes necesariamente implica también trabajar con adultos. Sí. Eh, es eh, el ámbito, digamos, al que pertenecen las familias, ¿no? Eh, en ese terreno es donde estamos visualizando armar la huerta, no en no en el comedor. Eh, uh -huh. Un poco surge a raíz de ...de una necesidad de trabajar varios aspectos. Por, en primer lugar, una cuestión de de, recurso, de de acceso al recurso básico alimentario, ¿no? Pero por otro lado, también trabajar cuestiones que tienen que ver con lo comunitario... Lo, ...los vínculos entre los propios vecinos, eh, los procesos de trabajo con, con cierta proyección en el tiempo. Eh, bueno, hay como varias aristas que, que pretendemos laburar con este proyecto... Y lo planteamos y enseguida hubo varias personas que, que se engancharon, varios uh -huh. vecinos y adolescentes que se engancharon en la propuesta. Y bueno, estamos en proceso, digamos, esto está en su etapa inicial. Y están digamos, eh, pidiendo colaboración. Contanos un poco qué se necesita, cómo, cómo se puede colaborar, eh, porque no, no lo van a hacer solos y solas, sino que están pidiendo ayuda de quienes se quieren acercar y dar una mano. Claro. Bueno, nosotros... Eh, empezamos un poco con todo esto de la pandemia, también hicimos una campaña fuerte de pedido de colaboración a la comunidad para todo lo que tiene que ver con, con acceso a los alimentos para el comedor, porque eh, las partidas municipales eh, en, o no llegaban o cuando llegaban eran escasísimas. Entonces eh, ahí decidimos lanzar esta campaña y la verdad que funcionó muy bien, y ahora dijimos, bueno, ¿por qué no también comprometer a la comunidad en, en este proyecto, no? Eh, que no sea... Un poco estamos fortaleciendo esta cuestión de la comunicación y de que la comunidad sepa qué es lo que vamos haciendo y pueda sumarse. Uh -huh. eh, sabemos que, bueno, en, ese, en todo ese tiempo hubo varias huertas, hay, hay toda una, una movida que se está haciendo en diversos lugares con eso, y por ahí hay gente que puede colaborar, Donando plantines, que es lo que se nos ocurrió, pero también de otra forma, puede ser con su saber, puede ser con su trabajo, claro. puede ser con eh, recursos materiales, qué sé yo, vamos a necesitar, eh, vamos a construir bancales, que tenemos algunas maderas, pero bueno, eh, no sé, mangueras para riego, alguno puede llegar a decir, bueno, yo no tengo ni idea qué comprar, prefiero donar plata para que compren lo que necesiten o algún vínculo con alguien que sepa que, que está trabajando en el tema, eh, digamos. Lo dejamos abierto un poco para que la comunidad pueda, aquel que quiera colaborar, se pueda sumar con lo que considere, ¿no? Hoy por hoy, encima, Matilde, que está tan tan en boga y tan discutido sí. el tema de la tierra, de qué hacemos con la tierra, de cómo podemos producir sí. de otra manera, ¿no? También eh, eh, va en, en concordancia con eso. Eh, la verdad es que todavía no tenemos definido... Eh, Varias cuestiones en relación a, al uso de la tierra, a la distribución de lo que se coseche, sí, bueno, pero todo eso lo vamos a ir definiendo. Un poco la idea es trabajarnos justamente con, con los mismos vecinos, uh -huh. o sea, que no haya un proyecto que ya esté pensado desde el inicio, sino que se es, que vaya transitando durante el proceso. ¿no? Tenemos algunas ideas, pero eh, un poco nuestra experiencia de trabajo en el barrio en estos cuatro años nos ha llevado por ese lugar, o sea, hacer flexibles y dinámicos y estar abiertos a los emergentes que vayan sucediendo y ir negociando con eso. He escuchado con atención y me quedé ahí pensando, reculando, sí. del, mu del municipio no, no, sé, no han tenido articulación, digo porque hace rato que venimos recibiendo algunas gacetillas que llaman la, poderosamente la atención en donde eh, sacaron un programa que se llama La Huerta en Casa y que según, según dice la municipalidad por eso le pregunto, desde el municipio hacen un recorrido según las jacetillas dicen, Citibel Gellet, El Rincón a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad digo, y Espacios Públicos y Producción. ¿No han se acercado? ¿No han dicho nada? ¿No le han facilitado cuestiones básicas como un ya que ustedes tienen la mano de obra? No, eh, no eh, La verdad es que ellos eh, se, se decidieron o sea, nosotros lo decidimos Bastante rápidamente y enseguida nos pusimos en acción. Eh, a ver, eh, esa es un poco nuestra modalidad sí. y a, a la vez en paralelo reclama, reclamar lo que consideramos el acceso a una política pública que debería garantizar, así como este este en este proyecto del Casa de la Huerta, otro montón de cosas. Uh -huh. Como por ejemplo la asistencia a alimentos y demás. O sea, Que lo comento, digamos, como una posición nuestra también sí, Como un sí, sí, tipo lo, de trabajo lo, Y lo nos quedamos esperando, no sí. hacemos nada no, tal cual. Entonces un poco por eso ahí es que apelamos a la comunidad Y nosotros también accionamos Ha llegado un pozo por comedor, una cosa así Ya ahora no recuerdo, pero era una cosa, digamos no, una, claro, una, una, Algo que no alcanzaba ni para un grupo familiar numeroso uh -huh. Matilde, ¿para cuántas personas tienen en el comedor? ¿Cuántos chicos? Y el comedor eh, estaba asistiendo entre 20 y 30 familias. Familias, eh, claro. un pollo familias para enteras, sí, adultos, sí. niños, eh, todas las familias. Uh -huh. No, no, o sea, es, o sea, lejísimos está esto de, de, de justamente de, de si, si no llega un recurso material básico, menos va a llegar otro tipo de recurso más sí. elaborado.